Hola amigos, ¿cómo están queridos? ¿Cómo andan por ahí? Hoy les traigo una noticia que no puedo dejar pasar Es que la verdad es que es una notición para aquellos que de vez en cuando meten alguna monedita, algún dinerillo Meten por ahí al juego y es que han reducido los precios de la tienda premium de World of Tanks O sea que todo más el barato chicos tanto para world of tanks como para world of warships ok y otra cosa que les voy a decir y se las voy a recalcar después porque ustedes son eh, de olvidarse las cosas acá ahí acá abajo están teniendo mi código nando capo mi ok ese código que tenés acá ya lo tendrás que haber puesto está bien te perdono no pasa nada si no lo pusiste podés ponerlo ahora lo puedes poner mañana cuando quieras hasta el 31 está activo ese código Recordá que ese código te da Misiones para, ¿por qué lo recalco ahora? ¿Por qué? ¿Por qué Nando me lo metes ahora? Si ¿Sí? explícame lo del descuento, bueno, pará, pará Tranquilo, Sabes por qué? Porque este código que te acabo de decir Ese código te da descuentos de el 10% Del 15%, del 20% Y del 30% Te da cuatro cupones, 10, 15, 20 Y 30% bro Entendés? En la tienda Premium Eso es un golazo, porque después vamos a estar viendo Los precios que tiene la tienda Premium Cada uno en su país se maneja como no sé. Cada uno tiene sus precios, pero yo les voy a mostrar Por lo menos la de Argentina Y a eso tenés que sacarle un 30% Si es que querés usar el, el, el, el bonus Ese del 30% o del 20 o del 15 Lo que quieras, bro, pero es que va a ser Un golazo, por eso te digo No compres hoy día 13 Esperate, tranquilo, usalo mañana Si pusiste mi código e hiciste las misiones Mañana vas a tener un 30, un 20, un 10 y un 15% más Así que tranquilo eh, Vamos a meternos de lleno con el video institucional Que hizo la gente de Wargaming Junto con la señorita eh, ya conocida por todos nosotros La querida Flor Hitomi Vamos a ver qué nos dice la señorita Flor ¡Saludos, Wargamers! Hitomi Flor reportándose. Tengo una noticia muy importante que compartir con ustedes. Una que seguramente pondrá muy felices a todos nuestros comandantes y a todos nuestros capitanes también. Redujimos los precios de nuestra tienda Premium para toda Latinoamérica. Ahora, desde México hasta Argentina, comprar artículos como vehículos, barcos, oro, doblones y cuenta premium para nuestros títulos será mucho más accesible. ¡Así es! Estuvimos analizando con detenimiento sus opiniones sobre los costos de nuestro contenido Premium y luego de un análisis profundo, decidimos aplicar cambios a los valores de la tienda Premium. Esta reducción será de al menos el 20%. Cabe aclarar que la región ya contaba con un descuento importante, pero ahora será más grande. Esperamos que esta decisión haga que nuestro contenido premium sea más accesible para todos y que los ponga en igualdad de condiciones con jugadores de otras regiones. Y como parte de nuestro compromiso continuo con la región, queremos remarcar la importancia de sus opiniones Wargamers, sea con este como con cualquier otro aspecto de nuestros juegos. Son ustedes por los que Wargaming sigue diciendo presente en Latinoamérica. Gracias a todos por sus batallas y buena suerte en el campo de batalla y en los mares. Buenísimo, la verdad que lo que tiene que ver con el video en sí está muy buena la info La verdad que le agradecemos enormemente a la señorita, a la belleza de Flor Hitomi Claro que sí eh... Así que nada chicos, vamos a estar analizando un poquito lo que tiene que ver con los precios, ok? Por lo menos de la tienda Premium aquí en Argentina A ver entonces, vamos a meternos de lleno con los precios que tenemos aquí eh, y de paso les digo que salió justo la LEF Si alguno la quiere, eh, aquí la puedes aprovechar Está por 400 pesos argentino El paquete más eh, Más pequeño, podríamos decir, ¿no? Después tenés el de 740, el de 940 y el de 1260 Pero eh, El oro lo, lo podés conseguir en torneos Y en los créditos en batalla. así que Yo te recomiendo que vayas por este Por el chiquillo Bueno Ayer yo, por ejemplo, me compré el, el rack, pero porque soy un, un, una persona que así, que no, es, no tengo paciencia, no me puedo aguantar. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Haber esperado hasta mañana, como les dije, y usar mi propio código con mi propio descuento. Este tanque me hizo costado un 15, un 20 o un 30% más o un 10% menos, perdón. Más barato quería decir. Entonces, eso está buenísimo. Por eso recalco y se los repito de vuelta, se los recuerdo nuevamente, espérense hasta mañana 14 para comprar si pusiste el código. Si no me hiciste el código y no hiciste nada, bueno, al comprarlo ahora es lo mismo. Y si no, de última, tenés tiempo hasta el 31. Es como, eso, ya te digo, manejalo, cada uno maneja su economía y sus tiempos, ¿no? Por supuesto. Eh, por ejemplo, el Revalorice está a 613 pesos argentinos. Antes estaba unos eh, 800 pesos más o menos, una cosa por el estilo. Eh, lo mismo el FB también. El First Prototype también estaba a unos 800 y piquito más o menos por ahí andaba. Eh, el Super persian andaba cerca de los 750 pesos Más o menos, 730 por ahí andaba eh, Fíjense que realmente los precios están muy, están muy bien ahora Más que nada, encima de los, de los tanques chiquitos eh, Fíjate una Sucia ni que es una bestia que pega unos 400, 490, 450 Más o menos, está a 300 pesos argentinos Es muy poquito Un Churchill de Tier 5, 188 pesos La verdad es que está bastante, bastante bien el Wansu, el, el casa este que estaba muy muy bien. 830 pesos. Eh, este creo que estaba unos 900, me parece. 900 y piquito. Es que es uno de los mejores realmente. Junto con el STR -E, también es... es... El BK no sé qué sacar realmente. No sé. No, no, no, no, no estaría entendiendo qué está, está haciendo este tanque aquí. Igual que el Lowe. Es la, la, la eterna pelea entre estos dos. Eh, pero bueno, está, está muy bien. Después, ¿qué tenemos? ¿Querés un ligero de tier 8? 478 pesos, bro Suponte que... No sé, que, que, que, que la verdad es que los precios están muy bien Mirá el Scorpion, el Mini Scorpion eh, El M56 americano 370 pesos, un tier 7 El Carnarvon Action X, que está muy bueno 726, suponte que Este tanque está muy bien, ¿no? El Carnarvon Action X 726 pesos Suponte que mañana usás mi código de El 30%, ¿no? vamos a poner un simple ejemplo eh, serían algo así como unos 218 pesos más o menos 726 menos 218 da algo así como 508 pesos más o menos aprox o sea este tanque mañana con mi código de descuento del 30 lo puedes conseguir por 508 pesos estimativamente te parecen malos números a mí me parece que están muy muy bien a ver vamos a ver lo que tiene que ver con el oro y con la cuenta premium ya para ir <coughs> cerrando el videito A ver, vamos a, la, a los precios fijos 1250 eh, de oro Antes estaba unos 169 pesos argentinos Ahora está unos 134 <coughs> Estos 3000 estaban algo así como Unos 350 más o menos Por ahí andaba, unos 370 eh, Esto estaba unos 750 pesos argentinos eh, Los 6500 y los 12.000 andaba alrededor de los 1.300, más o menos, 1.250, por ahí andaba Prox. O sea, es una reducción. Ya, esto es, es un montón, ¿bien? Que, que... Pero ¿saben por qué les digo lo siguiente? Eh, ¿Por qué es importante esto? No solamente por la reducción de precios en sí. Sino que Wargaming mira este servidor. ¿Entendés? ¿Quién te dice que en un futuro cercano... Nando nos siga hinchando con tener un tanque premium... Y eh, de hecho les voy a decir, lo que quiero hacer es juntar una especie de, de firmas, no sé cómo hacer, ahora después tendré que verlo, si alguno sabe que me lo ponga en los comentarios por favor, eh, para enviárselo a Wargaming o crear un hilo en el foro y que lo vea la gente de Wargaming eh, para que nos den bolilla y queremos un tanque premium, queremos un tanque nuestro de Latinoamérica, de México para abajo, no me interesa que sea argentino, que sea, o si quieren que sea eh, No sé, un leopard, de Chile, o un tanque de Brasil, o un tanque de Colombia, un tanque de México, un tanque de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, no sé, de Colombia, Venezuela, Ecuador, de donde sea, no me interesa. O sea, lo importante es que de a poquito empezamos a meter presión como comunidad y nos empecemos a. Eh, empecemos a valorar lo que tenemos nosotros en nuestro servidor, el S.A. ¿no? Entiendo perfectamente que tal vez la gente más del norte, porque sé que me miran también de Honduras, Salvador, de Centroamérica, de más, de, de un poquito más del norte, incluso México. Eh, Puede que les vaya mejor el NA, porque es una cuestión de distancias, ¿bien? Nosotros tenemos el servidor de Sudamérica, está en Brasil, los argentinos, los uruguayos, los chilenos. Aunque a veces puede que me digan, sí, me va mejor el NA. Bueno, puede ser, pero por lo general debería irte mejor el SA por una cuestión de distancias, ¿bien? No, pero bueno, es así. Eh, si no me enrollo en lo que digo. Vamos a ver los días de cuenta premium, ¿cuánto valen? A ver, un día de cuenta premium, 30 ARS. ¿Bien? Siempre hablando de pesos argentinos. 3 días de cuenta premium, 74 bars. 7 días de cuenta premium, 134. 14 días, 188 pesos. Pensá que 188 pesos? Un paquete de leche, depende de dónde la compres. Por supuesto, un sachet de leche debe estar algo así como unos 80 pesos. Una botella de gaseosa debe estar unos 100 pesos más o menos. Ya o sea que entre te compás una bebida de, de cola, de esta de las famosas, y, le, y un sachet de leche de buena marca, y ya tenés 14 días de cuenta premium. Y lo aprovechás en 14 días, que es un montón. ¿Te quieres comprar un 30 días de cuenta premium? Pero es, es que ponerle que 252 pesos son mucho. Bueno, para Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar el código de Nando. En mi, Nando, mis CCFAP 1020. Bueno, eh, eso te da un 20% de descuento también, ponele. Entonces vos decís, bueno, 252 es mucho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarle el 20%. ¿saben? Son algo así como unos 50 pesos más o menos. Te terminaría costando estos 30 días de cuenta premium unos 200 pesos argentinos. Es un golazo, chicos. Por 200 pesos tenés 30 días de cuenta premium. Si sí, además... Eh, además te da un día del código, te da extintores. Te da... Eh, extintores automáticos, extintores manuales, kit de reparación pequeño, kit de reparación grande, botiquines pequeños, botiquines grandes, eh, el día de cuenta premium y los descuentos. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis, chicos? Así que apóyenme con ese codito que vamos a estar haciendo... Eh, nada. Además en Discord... Pónganme eh, si compraron algo con mi código. Si usaron mi código, pónganmelo ahí en Discord. Hay una hay una pestaña que se llama... Creo que le puse eh, premios obtenidos o premios o recompensas, algo así. Fíjense, o si no pongan en el chat general, que me importa, no, no me interesa. La cuestión es que lo pongan ahí para que festejemos todos juntos que algo te costó un 30% menos que es un golazo. Así que bueno, nada amigos, espero que hayan disfrutado este video, que se pongan contentos tanto como yo, porque aquellos que de vez en cuando le metemos algún dinerillo al juego... Está bueno que nos reconozcan de esta forma. Muchas gracias, cuídense. Abajo tienen los links de donación si quieren ayudarme a través de PayPal. Van a aparecer eh, allá arriba, como aparecen todo el resto que están allá: eh, Neuber, Nacho, eh, Chapo, Centurion, Lael, Shartan, ese mi chico, eh, Alvarito. Y todos. Eh, los que donan, que los aprecio un montón porque me ayudan, yo vivo de esto chicos, vivo de sus donations así que muchísimas gracias por todo, cuídense y nos vemos en la próxima chau chau